sociales. Facebook, Dosis Radio GT. Twitter, arroba Dosis Radio GT. Instagram, Dosis Radio GT. En las redes sociales. Dosis, la medida exacta de la radio. Escucha, la medida exacta de la radio. Dosis, el sonido de Zacatepec. 7725 4641 o envíanos un mensaje de WhatsApp al número 5473 7798 Hola, ¿qué tal amigos de Guatemala? Que nos saluda a ti desde Buenos Aires, Argentina, Freddy Lucero, cantante de los pasteles Brand. Quiero mandar un saludo muy especial a todos los oyentes del programa Dosis para el Corazón, conducido por nuestro amigo Manuel Reyes. Y decirles que nuestras canciones, nuestros éxitos, solamente la podéis creer en la 105.3. Acordate, cosís para el corazón.